Eh, los efectos del cambio climático tienen un efecto directo... ...sobre la biodiversidad y también sobre el clima... ...esto repercute directamente sobre los pueblos indígenas... ...y afrodescendientes porque afectan a su seguridad alimentaria... Al, ...a su eh, grado de dependencia de los recursos hídricos... ...y también a los efectos adversos del clima... ...que producen sobre ellos tanto eh, grandes a, alteraciones climáticas... ...como los huracanes, las inundaciones, los deslaves... ...que afectan en mayor medida a aquellas poblaciones eh, con mayor índice de pobreza que coincide con las poblaciones indígenas y los afrodescendientes.